La Constitución es una competencia exclusiva de los gobiernos provinciales. Esta competencia efectivamente pues, fue regulada por el Consejo Nacional de Competencias en el mes de noviembre del 2014 y entró en vigencia o fue publicada la resolución en enero del 2015. De tal forma que la Constitución y el COTAD establecen que los gobiernos provinciales son quienes tendrán las competencias exclusivas para la gestión ambiental provincial. De esta forma... Eh, la competencia de gestión ambiental eh, está orientada o establece que los gobiernos autónomos provinciales tienen, eh, debe, podrán ordenar, dirigir e implementar la gestión ambiental dentro de su circunscripción provincial eh, obedeciendo a un sistema nacional descentralizado. La ley de gestión ambiental habla de que eh, toda la protección del medio ambiente y la gestión amb ambiental se dará dentro de un sistema eh, nacional eh, descentralizado de gestión ambiental, lógicamente observando la política pública que emita para tal efecto el ente rector, que en este caso es el Ministerio del Ambiente. Esta es una competencia que eh, ha sido transferida y no regulada considerando que esta ya la venían ejerciendo algunos gobiernos autónomos descentralizados y no es una competencia nueva, que, que nazca con la Constitución de Montecristi, de tal forma que eh, a eso obedece que en la resolución que emitió el CNC efectivamente sea una competencia regulada. Lo que ha hecho el CNC es que en ejercicio de sus funciones establecidas claramente en el COTAD, pues efectivamente emitió la resolución mediante la cual reguló el ejercicio de esta competencia a favor de los gobiernos autónomos descentralizados, en este caso provinciales, eh, municipales y parroquiales rurales. El ente rector de la competencia y gestión ambiental es el Ministerio del Ambiente. El Ministerio del Ambiente, y, bueno como ente rector, eh, tiene, como competen tiene, co tiene dentro de sus facultades eh, las facultades de rectoría, regulación, gestión y control a nivel nacional. Por lo tanto, eh, el Ministerio del Ambiente es el encargado de emitir la política pública en cuanto a, a nivel nacional en cuanto a gestión ambiental. Los roles que este ejecuta, pues efectivamente, además de emitir la política pública, este será encargado de emitir las normas y los parámetros técnicos eh, de cumplimiento referente a la gestión ambiental y toda la política pública que haga referencia a la protección de la naturaleza y del medio ambiente. Eh, las facultades que en este caso tiene el gobierno central a través del ente rector, que es el Ministerio del Ambiente, pues claramente tiene el, las facultades en cuanto a rectoría, planificación, regulación, gestión y control nacional. De tal forma que en cuanto a rectoría, el Ministerio Rector de la Materia, que es el Ministerio del Ambiente, es el encargado de emitir la política pública en gestión ambiental a nivel nacional. En cuanto a planificación de una forma general tiene, tiene las facultades de emitir los planes, programas y proyectos en cuanto a forestación, reforestación, vida silvestre. Y en cuanto a control, tiene una, eh, según la normativa legal vigente, efectivamente este será el encargado de emitir el licenciamiento ambiental para aquellos proyectos considerados estratégicos o... Eh, o aquellos proyectos que se encuentren dentro de zonas protegidas o bosques protectores. De igual forma, en cuanto a la gestión, pues será el encargado de implementar estos planes, programas y proyectos que, los, que está dentro de su competencia de planificación en los ámbitos ya citados, es decir, en forestación, reforestación, en tema de vida silvestre, está encargado de, de controlar el, el, el tema de el contrabando del, de la vida silvestre y demás el gobierno autónomo descentralizado provincial en la competencia ambiental eh, de igual forma tiene o está delimitado sus facultades en cuanto a rectoría planificación regulación gestión y control que tenga incidencia a nivel provincial de tal forma que este eh, conforme a los términos de la resolución tenía seis meses desde la publicación de la resolución para acreditarse como autoridad ambiental de aplicación responsable, de tal forma que al calificarse como autoridad de aplicación responsable, este eh, puede, puede llevar los procesos de prevención, control y seguimiento de la contaminación ambiental dentro de su circunscripción provincial. De igual forma tiene la competencia de implemente, planificar o generar planes orientados a la vida silvestre, pero todos estos dentro de su que tenga incidencia dentro de la provincia. Eh, la autoridad ambiental, de aplicación responsable es un, en el sistema único de manejo ambiental es una calificación que evidentemente el gobierno autónomo descentralizado provincial ya ya, los, la, ya en su mayoría los han hecho, se han calificado como autoridades de aplicación responsable en el sistema único de manejo ambiental y al calificarse pues ellos están facultados a llevar los procesos de prevención control y seguimiento de la contaminación ambiental, lógicamente dentro de su circunstitución eh, provincial eh, siguiendo eh, el sistema eh, si, siguiendo o enmarcado en el sistema nacional descentralizado de gestión ambiental observando la normativa que para tal efecto regule o emita el, el ente rector nacional que es el Ministerio del Ambiente.